para matar a Jesús Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti Señor Jesús Otra vez frente a los aferrados judíos Vuelve Jesús a cuestionar lo que ellos consideraban como centro de su fe judía La ley Un sábado hay en la sinagoga un hombre con la mano paralizada Y aunque sabe que por eso lo acusarán Jesús hace caso omiso y procede a curarlo al anunciar el reino, Jesús se da cuenta del que el primer enemigo de este reino es la ley. Es tenida como valor supremo, incuestionable, absoluto, que oprime al hombre y lo destruye. Mientras que el reino propone la reconstrucción del ser humano desde dentro y desde fuera. Jesús realiza su labor de emancipación del pueblo en medio de la hostilidad de los fariseos. Él pretende curar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 Poniéndoles delante la situación del pueblo, Jesús intenta hacer comprender a los fariseos que su postura legalista es contraria al designio de Dios. Al final Jesús pone al descubierto la maldad interior de las autoridades que se preocupan más por la ley que por los seres humanos. Esto les derrumba su aparente santidad porque su pecado queda descubierto. A los dirigentes les queda dos alternativas, eliminar a Jesús o convertirse. Terminen escogiendo el más fácil, eliminar a Jesús. Con su acción Jesús libera también el sábado de las cadenas con las cuales lo habían atado los maestros de la ley y los fariseos, y les restituye su sentido verdadero, día de la comunión entre Dios y el hombre, Día de liberación de la esclavitud, día de la salvación de las fuerzas del mal. Que el Señor los bendiga.